hola qué tal amigos en todo el mundo gracias por estar con nosotros estos son los titulares de hoy hoy hablaremos vemos del susto que se pegó la flota de la otan hace pocas horas en el mar báltico en un nuevo incidente que pone nuevas tensiones entre moscú y el bloque militar a ver de combate rusos pasaron muy cerca de las cubiertas de los buques de la otan ya les cuento más detalles al respecto kim jong-un líder de corea del norte hasta con el uso de armas de disuasión nuclear a las advertencias por parte de Occidente y sus aliados. Estados Unidos denuncia que China ha instalado misiles con capacidad nuclear en los submarinos del gigante asiático. Moscú pide a los organismos de derechos humanos que condenen la ejecución de militares rusos cautivos. Análisis con nuestro invitado analista Juan Pablo Cuides aquí en Noticias de Última Hora. Y, y, y digamos otra cosa que sabemos y el mundo conoce, que Estados Unidos vive de la guerra y él necesita mantener conflictos para poder alimentar su economía, que es la que mueve eh, la guerra, mueve la economía estadounidense. <risa> Los invitamos a que se quede hasta el final del video y aquí está el contexto de las noticias para hoy. Hola, saludo cordial para todos. Damos paso al desarrollo de toda la información. Aviones rusos causaron asombro y pánico en las últimas horas en las aguas del mar Báltico. Escuchen bien porque aquí casi se forma el meollo y se produce un conflicto militar entre la OTAN y las fuerzas aeroespaciales de Rusia según información que está entregando la fuente Avia.pro. Los pongo en contexto amigos, se habla de un grupo de aviones que volaba sobre el Báltico, se dice que era un vuelo programado y este grupo táctico de aviones de combate voló a solo 90 metros de las cubiertas de los barcos de la OTAN y esto causó asombro, asustó esta maniobra inesperada por poco inestabiliza el grupo de los barcos de la OTAN, a tripulación, procediendo inmediatamente la tripulación a estar en posiciones de defensa en el caso de que volviera a ocurrir este incidente en la forma en que se presentó con uno de los buques de guerra occidental en el Báltico. La OTAN, escuchen amigos, precisamente emitió un comunicado recientemente donde se refiere que en la mañana del 17 de noviembre exactamente dos aviones de combate adscritos a las fuerzas aeroespaciales de Rusia se acercaron de manera insegura y dice la OTAN poco profesional al grupo marítimo permanente de la OTAN 1 con indicaciones SNMG1 según información que está entregando el diario avia.pro y aquí dice que estaban realizando operaciones de rutina en el mar báltico los pilotos rusos no respondieron a las constantes solicitudes de los aliados y volaron sobre ellos a 300 pies es decir 91 metros y 80. Yardas, unos 73 metros de distancia. La OTAN consideró esta acción la interacción por parte de los eventos rusos como insegura y poco profesional porque tuvo lugar en una conocida zona de peligro que se utilizaba para ejercicios de defensa aérea y por la altura y la proximidad de la aeronave. La interacción aumentó el riesgo de errores de cálculo y errores que pudieran haber producido algún incidente dice el comunicado de prensa de la OTAN efectivamente algunos expertos han señalado que la OTAN en este momento tuvo que poner en acción a los pilotos de los a un combate que estaban dentro de las embarcaciones para levantar las aeronaves en el cielo y poder responder de manera recíproca a las supuestas provocaciones por parte de las fuerzas aeroespaciales rusas. Cito las palabras explícitas por parte del comunicado que emitió el organismo militar. La OTAN responderá adecuadamente a cualquier interferencia con las actividades legítimas de la OTAN en el área que amenaza la seguridad de nuestras aeronaves, barcos o tripulaciones, enfatiza el comunicado de prensa. Les dejo esta premisa que me encontré entre algunos usuarios que coinciden en algo que les voy a comentar y tiene que ver con que, bueno, ustedes saben que en las últimas 48 horas estaba sucediendo todo el entramado de lo que pasó con los misiles en Polonia, específicamente que cayeron en Lublin. Allí ustedes conocen que las pesquisas y las investigaciones apuntaron a que eran misiles. Ucranianos. Pues bien, algunos coinciden en afirmar que esta acción por parte de la federación fue como una severa advertencia por parte del Kremlin al bloque militar que según se estaba comentando tenía las órdenes de estar preparado en el caso de que le tocara zarpar hacia Polonia e iniciar los enfrentamientos contra las fuerzas rusas, algo que afortunadamente no pasó por los resultados de las investigaciones y que esto pues puso un... Eh, mar de caos en Casa Blanca y que afortunadamente con el pasar de las horas las aguas se fueron calmando y esto es lo que están diciendo en la red los usuarios que pudiera ser un mensaje por parte del Kremlin advirtiendo a la flota hipotéticamente sobre una respuesta recíproca en el caso de una agresión al suelo de la federación. ¿Ustedes qué opinan de este incidente amigos? vamos a seguir con más información relevante de las últimas horas, amigos de nuestro canal tanto va el agua al cántaro hasta que llega el día en que se rompe hablamos de cómo están las cosas entre el norte y el líder norcoreano Kim Jong-un, porque aquí se está activando una inminente guerra fría entre esta nación Corea del Norte, con Corea del Sur incluso con Japón y el norte por el nuevo acuerdo disuasorio que han pactado los aliados de la Casa Blanca, escuchen la reciente amenaza que han lanzado hace pocas horas luego de escucharse el lanzamiento del balístico por parte de Corea del Norte y que cayó en la zona exclusiva de Japón y que obligó al gobierno de Seúl y a Japón y a Estados Unidos a realizar ejercicios militares cerca de las fronteras de la península en respuesta a esta acción desafiante Kim Jong-un, la información es concisa y precisa, dio el siguiente mensaje a Occidente, las declaraciones del mandatario que tuvieron lugar durante la inspección del lanzamiento de la prueba de el misil balístico intercontinental Wansom-17 y sucedió este viernes. Cito las palabras. Si los enemigos continúan planteando amenazas a Corea del Norte, introduciendo frecuentemente medios de ataque nuclear, nuestro partido y gobierno reaccionarán resueltamente a las armas con armas nucleares con la confrontación total afirmó el líder del país Kim Jong-un son las palabras que ha emitido el líder de esta nación comunista de acuerdo con la agencia telegráfica central de corea el proyectil fue lanzado desde el aeropuerto internacional de Pyongyang recorrió 999,2 kilómetros en un lapso de 4.135 segundos un poco más de una hora alcanzó una altitud de 6.040 kilómetros cayendo en aguas internacionales del mar de Japón la prueba de fuego demostró claramente la la confiabilidad del nuevo sistema de armas estratégicas subrayó el medio en un informe. Por su parte, Corea del Norte señala que este nuevo lanzamiento responde a la condición intolerable de los movimientos de confrontación militar imprudentes del norte y otras fuerzas hostiles que han ido más allá del límite y que han llevado a la seguridad regional en una línea roja, recoge la agencia de noticias KCNA. La prueba se enmarca en las advertencias continuas del Corea del Norte sobre lo que considera las acciones desestabilizadoras de Washington y aliados en la región más precisamente a los ejercicios aéreos continuos combinados de Corea del Sur y Japón. Este viernes se informó del lanzamiento del misil balístico intercontinental por parte de Pyongyang que según las autoridades de Japón cayó en su zona económica exclusiva. Al respecto, la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choi Son-hui, advirtió el jueves que su país realizará acción militar más feroz si Estados Unidos y sus aliados continúan reforzando la estrategia de disuasión de Pyongyang. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y vamos a ahondar sobre esta noticia con el analista Juan Pablo Cuídez de Colombia y queremos preguntarle a esta hora con el saludo de buen día. A Juan Pablo, gracias por estar aquí con nuestra comunidad. La primera pregunta que le vamos a realizar es ¿Cree usted que Corea del Norte podría llegar a cumplir sus advertencias a Occidente en el caso de continuar la presión para el desmonte de armas nucleares por parte de Washington y sus aliados al gobierno de Kim Jong-un? Eh, gracias Diego eh, por la oportunidad que me da, pues yo creo Diego que eh, el que va a iniciar y el que va a eh, oprimir el botón va a ser Corea del Norte, todos estábamos eh, con la idea de que hace Rusia y eso no eso va a ser eh, Kim Jong-un porque pues ya han traspasado, creo que ya se han traspasado varias veces la línea roja que ha marcado Corea del Norte. Y estamos latentes a un peligro nuclear porque yo eh, son dos personas distintas de diferente pensar y con Kim Jong-un es más osado. El hombre es más, no se mide y por ahí puede ser el, el conflicto nuclear como usted conoce estas advertencias, ya las viene haciendo el gobierno de líder norcoreano a sus líneas enemigas. Y esto sucede en paralelo con lo que está pasando en Ucrania. Desde su perspectiva, Juan Pablo cree que esto puede convertirse en un nuevo frente de batalla desde Asia-Pacífico. Y qué tan alta es la posibilidad de que el norte se vea involucrado militarmente para defender a Japón y Corea del Sur. En el caso de que Kim Jong-un apriete el botón para defenderse de las provocaciones de sus adversarios. Pues lo vemos con, con China, miren que hace parte también de la península eh, coreana en el Asia Pacífico y miren cómo se está escalando poco a poco, sea por una o sea por el otro ahí pues los intereses de Estados Unidos que sobre todo con sus socios que es Japón y Corea del Sur donde tiene grandes intereses pues ellos y, a, y, a, y digamos otra cosa que sabemos y el mundo conoce que Estados Unidos vive de la guerra y él necesita mantener conflictos para poder alimentar su economía, que es la que mueve eh, la guerra, mueve la economía estadounidense. Entonces, claro, eso es una escalada que no solamente afectaría a, a, a, al Pacífico, en el caso de la península coreana y parte de Asia, sino que nos afectaría al mundo, eh, totalmente el mundo, porque las economías y todo esto, si en caso de llegar a una guerra nuclear, los átomos viajan por el aire y nos llegaría, sea como sea tarde que temprano, a todas, se esparcería a todas partes del mundo. Entonces es un peligro latente. Le cuento que estamos al borde, a una chispita y estamos en una guerra nuclear. En el contexto geopolítico, ¿cree usted que si se llegara a presentar un hipotético conflicto entre las naciones mencionadas, pudiera haber alguna mediación o apoyo militar por parte de Rusia hacia el gobierno de Kim Jong Un, teniendo en cuenta que Corea del Norte nunca ha condenado la invasión de Rusia y, al contrario, ha tratado de estar al margen de los señalamientos en el Kremlin. Difícil que pensará, digamos, en ese momento, qué pensará Putin en su momento. Eh, yo sí sé que que si se iniciara con Rusia esto, eh, Corea del Norte, hasta inclusive, ya se salió por los medios hace mucho, hace unos meses que Jong Un ofreció 300.000 soldados para defender a Rusia que si Putin los quería tomar que no haga que le dijera, no sé en el lado de Putin, pero, pero sí sería no, sería una consecuencia muy grave para la humanidad y para esa y para esto, ese sector del mundo que se llegara a suceder, no sé, no le puedo decir con claridad, pero sí yo sé que esto sería terrible para nosotros. ¿Cree usted que toda esta presión que realiza Occidente Tiene que ver con el reorganizamiento del mundo multipolar Que quiere imponer China y Rusia Y que por ende el norte está desesperado Por no perder el trono referente a estas potencias Claro, eh, mire que pues, leía yo y salió salió a nivel, nacional, a nivel mundial Que eh, India en ese momento ya se declaró potencia mundial Ahorita en la reunión del G20 ya lo declararon así Y que en algunos años, no sé si se llega a dar Dice que va a desplazar a China y a Estados Unidos, a los Estados Unidos. Eh, en ese mundo eh, multipolar que es bueno porque ahí no dicta no nadie leyes sino que todos, cada uno maneja sus intereses eh, en su país y en su región que, que eso debería ser así desde un momento entonces siempre como se ha dicho y se ha escuchado que siempre la fiera cuando va ya, eh, va, se siente ya herida de parte pega el último zarpazo y creo que en ese momento Estados Unidos está haciendo eso, pegando, arañando y agarrándose donde pueda para poder no dejarse ya quitar esa hegemonía que tenía y que, y que ya se le acabó porque ya es un mundo multipolar, no unipolar. Juan Pablo Cubides, muchas gracias por sus apreciaciones para nuestro público. Le voy a invitar para que me regale otros minuticos porque este tema que viene es aún más espinoso y tiene que ver con que un alto mando militar de Estados Unidos está denunciando que China ha puesto misiles de largo alcance en submarinos nucleares para amenazar a Occidente. China desplegó nuevos misiles balísticos de largo alcance en submarinos de propulsión nucleares. Dijo este viernes el comandante de la Flota Pacífico de Estados Unidos, San Páparo, citado por Blomberg. Se habla que son seis submarinos del tipo Jin que están equipados con misiles balísticos intercontinentales jr 3 que fueron hechos para amenazar a Estados Unidos, manifestó. Mantenemos una estrecha vigilancia a estos submarinos, añadió mientras tanto Paparov. Se negó a comentar si alguno de estos submarinos chinos lleva a cabo patrullas de disuasión cerca de Hawái, según opinan expertos en Occidente. La distancia que puede recorrer el misil jr 3 es de unos 10.000 kilómetros, lo que permitiría a China alcanzar el territorio continental de Estados Unidos desde un baluarte protegido. En el mar de China Meridional, subrayó el martes Charles Richard, jefe del comando estratégico de estadounidense Stratcom. A principios de noviembre, este mismo funcionario dijo que Estados Unidos tenía que estar preparado para disuadir nuclearmente a China, subrayando que las capacidades submarinas serían la única ventaja asimétrica real del cual todavía disponemos contra nuestros oponentes. Hizo hincapié en que Washington debe acelerar el ritmo en materia de mantenimiento, construcción de nuevos submarinos para mantener la ventaja. El Kremlin está molesto con Naciones Unidas y que los organismos de derechos humanos no han condenado lo que se ha conocido en video que en redes y que no mostramos por respeto a nuestra audiencia y tienen que ver con ejecuciones militares de la federación y que estaban cautivos a manos pues de la AFU. En las redes sociales se han difundido videos que muestran la ejecución masiva de militares prisioneros de guerra desarmados en manos de tropas ucranianas. Rusia está exigiendo que las organizaciones nacionales e internacionales condenen e investiguen la ejecución de los militares que estaban eh, prisioneros, cautivos y desarmados en manos de tropas ucranianas, declaró este viernes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova. Las declaraciones de la vocera se producen después de que se difundieran videos que muestran ejecución y la funcionaria también dijo que las imágenes son evidencia de lo que hacen las tropas ucranianas y esto hace parte de la violación grave por parte del derecho internacional humanitario en manos de las fuerzas de la AFU incluido el convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra y de normas de derechos humanos internacionales de acuerdo con sus palabras Moscú en repetidas ocasiones ha reclamado a la comunidad internacional por el trato cruel e inhumano ha retenido militares rusos por parte del lado ucraniano todas las evidencias son críticas que se quedaron sin atención por parte del occidente colectivo que apoya activamente al gobierno en Kiev en todo declaró y agregó que esto se convierte en mentores del norte y europeos en cómplices de los delitos cito las palabras de la funcionaria están exigiendo a organizaciones internacionales a que condenen el fragante delito y que realicen una investigación exhaustiva afirmó la portavoz en los videos se ven a los combatientes ucranianos que obligan a soldados rusos a salir de la casa de donde los rodearon cuando estaban rendidos se encontraban en el suelo desarmados y con las manos en la nuca se escucharon detonaciones y ahí la grabación se cortó. Posteriormente los militares aparecieron sin vida, desde que trataron de presentarlos según los medios eslavos como víctimas de un ataque de artillería. Según la portavoz de exteriores, este acto con los prisioneros de guerra no es el primero ni el único crimen de guerra, es una práctica común de la AFU apoyadas por Occidente y directamente ignorada por los patrocinadores occidentales, dijo el ministerio agregando que el presidente de Ucrania y los aliados tendrán que responder ante el juicio de la historia, así como ante los pueblos de Rusia y Ucrania por todos y cada uno de los prisioneros que han sido eliminados. Juan Pablo, para cerrar esta información, ¿usted por qué cree que hay tanta demora o apatía, si se puede decir así, o abstención por parte de los organismos internacionales para seguir la solicitud por parte del Kremlin o la, de la portavoz de exteriores a lo que han llamado crimen? De guerra cometidos contra las tropas rusas por estos videos que se han presentado en la red pasa esto con lo de antier creo que fue ayer o antier que pasó con estos soldados rusos eh, caídos en batalla como presentaron los, los noticieros eh, que son crímenes de guerra que lo vemos nosotros eh, norm, eh, lo veo occidente normal ¿no? por, la, por los intereses y sobre todo para proteger al régimen ucraniano eh, en ese contexto, ellos hacen la vista gorda, si vemos que usted mira los noticieros y no se ve nada de eso, eh, que afortunadamente hoy en día pues, los, los medios que, eh, independientes que se dan por, por, por internet, llegan llevan la verdad y se muestra lo que es lo, y lo que pasa en las regiones y en los, y los, y las poblaciones de, de los mundos. Entonces se hacen a la vista gorda porque ellos van a afectar y se verían donde ellos dieran o tuvieran, eh, hicieran algún comentario o castigo, por decirlo así, hacia el gobierno ucraniano, eh, pues ellos saben que la, la, la población mundial va a verlo como una derrota, como que están apoyando un régimen, como que no están apoyando verdaderamente la democracia. Ustedes le darían la razón a Putin y por eso, por muchos casos, no solamente ese, como le digo, anteriores, que han salido a la luz pública y que los medios occidentales y los gobiernos, sobre todo, que deberían tomar eh, si, eh, decisiones sobre este... sobre estos actos de crímenes de guerra se hacen la vista gorda. Por lo mismo, por lo que ya le dije, por intereses, por no hacen por vencidos y sobre todo por seguir apoyando esta clase de gobierno como es el ucraniano que no miden contra no miden sus actos y y que y esto no que atentan contra la población civil porque no solamente con los soldados rusos caídos sino con la población civil que hemos que no nos damos cuenta porque pues por los medios han sido vetados los de verdad, los que llevan la verdad y los que informan de verdad de verdad han sido vetados para que no se muestren esta clase de crímenes y atrocidades pues que se está cometiendo en ciertos lugares. Juan Pablo, le agradezco su apreciación y sus minutos con nosotros. Muchas gracias. Llegamos también a la parte final de nuestro video. Los invitamos a que si son nuevos, se suscriban y nos dejen su comentario en la cajita de respuestas de nuestro video. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido. Información, noticias, contexto. Todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.